Nos enteramos, todo el mundo se enteró, ¿no? De este pequeño niño mm. al que un pitbull lo atacó oh. y está internado, ¿sí? Debido a estas heridas, por eso eh, a nosotros nos gusta preguntarle a los que saben, ¿qué es lo que pasa? Porque al final, eh, después la raza es la que termina tachada de una raza asesina, eh, pero explíquenos usted, doctora, ¿cómo puede ser que cambie tanto el comportamiento en un animal? Bien, bien, bueno, bueno, eh, lástima que tenemos poquito tiempo porque para hablar de esto, obviamente, hay un montón de cosas que decir, ¿sí? Primero, eh, es medio complicado el tema de lo que se define eh, en, la, en la generalidad, digamos, como razas peligrosas, ¿sí? Incluso en algún momento quisieron sacar leyes sobre eso como para especificar. Mm. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque cualquier perro de más de 20 kilos ya puede directamente hacer muchísimo daño, ¿sí? O sea, esa es la realidad. Uh -huh. Primero empecemos con eso, tratar de no estigmatizar. ¿sí? Eh, eso en no un principio. Eh, es una raza muy popular, entonces hay muchos, y sí, son perros que tienen una mordida muy fuerte, ¿sí? como de nuevo, cualquier perro de más de 20 años. Claro. Empecemos por eso. Y otra cosa que hay que tener muy presente, que durante el desarrollo comportamental, el 90% de lo que influye en el desarrollo comportamental es el ambiente. Sí, Un 10% es la genética Obviamente que esto no quita que la genética tenga su, su pequeño porcentaje Pero si el ambiente favorece a que ese porcentaje de tener tal vez algún problema comportamental se explaye, es, es Bueno, justamente ahí vamos a tener problemas eh, Sinceramente no tengo mucha información de lo que sucedió específicamente Porque lamentablemente también eh, según lo que estuve leyendo eh, Esos niños estaban solos entonces, no sabemos en qué contexto se siguió. Claro. Lo que hay que tener también muy presente es que un ataque de esa de esa índole no es normal. ¿sí? Uh -huh. En ningún concepto que un perro ataque de esa forma es normal. ¿sí? Entonces, sí. bueno, hay que, de nuevo, tener un montón de factores en cuenta para ver qué llevó a esa situación. Pero sí tener presente que no es normal. Jamás un ataque de esa índole es normal. ¿Sí? Doctora, cuando usted se refiere sí. al, al entorno del animal, eh, pregunto, ¿no? Eh, ¿Se refiere, por sí. ejemplo, a un animal que es privado de agua, que es privado de sombra, que es privado de alimento, que es golpeado? ¿Esos son sí. factores que lo pueden, pues, eh, pueden modificar su actitud claro. contra otras personas? Sí, o sea, a ver, eso es como lo básico. Hay que tener presente también otra cosa muy importante, que el ambiente implica incluso desde que la hembra está gestando esos cachorros o ese uh -huh. cachorro, ¿sí? Uh -huh. El estrés que puede recibir un, la madre de los cachorros durante la gestación también puede influir y puede comenzar ya con el, con el desarrollo comportamental. ¿sí? Y, y también hay una parte muy importante, que la etapa sensible de los perros es de la semana 3 a la 12 de vida, que es donde tienen que recibir la mejor calidad y cantidad de estímulos, obviamente siempre positivo, ¿sí?, pero uh -huh. esto no quita que a la larga, en el, por alguna situación, puedan desarrollar luego de alguna eh, situación traumática o situaciones traumáticas, algún tipo de trastorno o de problema comportamental. Mm. Claro. No, estoy pensando, ¿no? porque tengo un caso de, un, de una gente conocida también de que fue atacado su hija por, por un pitul también, justamente fue un pitul mm. también, que vivía con otro animal, mm. muy bien cuidado de chiquito, pero los dos chicos solo quedaron con el animal y el animal atacó. No, a una nena de 6 años en, sí. e, en esta ocasión. Eso es lo que a mí me llama la atención, el comportamiento. Pero usted dice que no solo se pasa con la raza Pito, sino que con cualquier raza que pese más de 20 kilos. Sí, hay muchas veces que no se identifican ciertos patrones, por, uh -huh. obviamente por una falta de conocimiento. O sea, eh, a ver... Yo esto lo estudié, ¿sí? la gente no tiene por qué saber cómo criar un perro, esa es la realidad. Y el ser humano, la gente, nosotros, y la mayor del tiempo, hicimos lo que nos salió y fue el perro el que se fue adaptando. Lamentablemente, hay animales que no se adaptan a nuestra manera de comunicarnos, que obviamente es diferente a la de los perros, solo que, bueno, hay algunas cosas en común. Entonces, a veces no se identifican ciertos patrones o ciertas cosas. Eh, en la relación del grupo, porque hay que entender también eso, nosotros uh -huh. formamos parte del grupo del perro, ¿sí? los perros son animales de manada, animales de grupo, uh -huh. nosotros formamos parte de eso, y tiene que haber un orden en ese grupo, sí que obviamente de nuevo, esto yo lo sé porque yo lo estudié, a la gente yo nunca le he hecho la culpa de nada, no digo, ah, no, ustedes me hicieron tal cosa, no, no funciona así, ¿sí? la realidad es que a veces no se adaptan uh -huh. Algo particular de los pitbull que sí es verdad que se está estudiando, eh, es que hay, digamos, algunos ciertos cambios comportamentales a partir del año y medio. Pero ojo, esto está en estudio. Sí, sí, sí. ¿sí? Y es como ciertas líneas genéticas, imposible saber, pero que eh, particularmente se da con otros perros. Uh -huh. ¿Sí? Pero ojo, de nuevo, nosotros formamos parte del grupo. ¿sí? No quita que pueda pasar. ¿sí? Y de nuevo, esto está en estudio justamente por la cantidad, digamos, de situaciones que hay. Pero de nuevo, no, no puedo darles más información que esa porque... Claro forma parte sí, de un estudio. Exactamente, uh -huh. todavía falta mucho para eso, así que... Sí, lamentablemente sí. lo señalamos al pitbull, porque también aparece sí. en Córdoba, pasó algo también en Altagracia, una, una mujer fue atacada también por su propio pitbull, pero hay comportamiento que tendríamos que aprender nosotros, sus dueños, ¿no? Empezar a, a entender cómo, es el comportamiento, cómo, cómo lo podemos ayudar al animal para que no pase esto. Sí, sí, justamente... Eh, eh, mi, mi, o sea, en, a lo que yo me dedico mi, mi especialidad eh, es algo lamentablemente nuevo entre comillas, porque no es nuevo sino que está muy poco fomentado incluso en las universidades uh -huh. ¿sí? en las facultades en las que hay eh, medicina veterinaria y hay que tener presente que esto forma parte del todo ¿sí? justamente nosotros vivimos con ellos, forman parte de, de nuestra familia entonces tenemos que saber cómo criarlos de manera eh, o sea yo no, no hablo digamos de, de, de ser exigentes con ellos no sino de tener una buena relación entenderlos como perros principalmente y tratarlos como tal ¿sí? mm. y entender que tratarlos como perros no quiere decir tratarlos mal sino todo lo contrario respetarlos como especie ¿sí? y tratarlos como debe ser para obtener una armonía en el grupo que es lo que lo único que ellos necesitan es eso, que hay un orden en el grupo porque ellos se manejan así claro Bien. Bueno, entonces tenemos realmente, no, lo que la escucho atentamente, digo, aquellos que tengamos eh, animales con raza eh, poderosa, fuerte, empezar a entender que tenemos que nosotros también capacitarnos, ¿no?, como dueños. Sí, sí, por supuesto. Mm. O sea, justamente, eh, de la, de, de, o sea, si yo tuviese que elegir, digamos, de las consultas que tengo, uh -huh. eh, siempre prefiero las consultas de crianza adecuada, claro, claro. que un, junto con la vacunación, es lo, lo que debería ser esencial al tener un animal, al tener un perro y un gato también, porque sure. no? Pero principalmente un perro, porque son, digamos, lo que te, sabemos que por su tamaño, etcétera pueden llegar a causar más daño No digo que los gatos no, ojo uh -huh. también. Doctora, también pienso en esto que eh, le mencionaba al principio de cómo le ponemos la etiqueta a las razas y hoy son los pitbulls. Claro. Hace 10 años eran los rottweilers, en los 90 uh -huh. eran el, eh, el ovejero alemán, y los claro. Doberman, los y así, Doberman. ¿no? Es como que después sí. los, los dogos, dogos. Eh, el dogo. Uh -huh. eh, y así vamos hacia atrás y siempre está la temida, no, esos perros son asesinos en potencia, esto, esto. Sí. y en uh -huh. realidad es la etiqueta que le estamos poniendo nosotros porque, como usted dice, yo puedo tener un mestizo de más de 20 yeah. kilos y puede ser uh -huh. igual de feroz en un ataque uh -huh. que eh, un perro de raza, como se lo llama, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, también tener presente que o sea primero que es la popularidad de la raza del momento, sí, entonces son los que más hay, otra cosa a tener presente también como les dije, una parte también eh, influye obviamente su genética, es que muchas veces las, las, las cruzas genéticas no son no son buenas uh -huh. al ser tan endogámicas digámoslo así, en el sentido de que no sé cruzan hermanos con con hijos, etcétera, etcétera, porque uh -huh. no hace mucha diferencia, o no hay una selección correcta de las cruzas, claro. de las razas. Entonces, eso potencia problemas comportamentales. También tener muy presente eso, hay un montón de, de trastornos comportamentales que se dan en razas específicas, ¿sí? Uh -huh. No exactamente eso, de una agresión, pero de otra, de otra índole, pero porque Justamente porque no hay una selección natural en, en la, en, a la hora, digamos, de... De, de gestar a esos cachorros, ¿entienden? Claro. Entonces, al no renacer una los natural, eso, eso se fomenta. Entonces, eso también hay que tener presente, ¿sí? Es mucho menos frecuente en, en animales mestizos, uh -huh. ¿sí? Porque justamente tenemos menos chance genética. De nuevo, uh -huh. sigue siendo un 10%, pero ese porcentaje está. Claro, uh -huh. por supuesto. Y si encima lo ayudamos, peores. Sí, doctora, la última consulta que le hago en esto que tiene que ver también sí. con el tema de crianza. Sabemos que, bueno, mencionábamos estas eh, características de eh, privaciones al animal y después también está otro grupo de gente que humaniza al animal, que le mm. pone las ropitas, eh, mm -hmm. ¿no? Y todo eso. Es eh, ¿También es malo humanizar así al animal? Bueno, es lo que les decía, un poquito lo que les decía hace un rato. Eh, hay que respetarlos como este. ¿Sí? Porque uno piensa que al no tratarlos así como se dice, como al no, al no humanizarlos, les estamos haciendo mal. Cuando es todo lo contrario, ¿sí? Yo no estoy en desacuerdo que le pongan ropa, si hace frío, ese tipo de cosas. Está todo bien, ellos son súper resistentes, Podemos tener un perro acostado en la nieve si se crió ahí. Uh -huh. No importa su, su pelaje ni nada, obviamente le va a favorecer si hay alguna relación específica, pero no pasa nada. Ellos son mucho más resistentes tanto al frío como al calor, ¿sí? Si uno le pone en un bolso porque lo ve que está con frío, sí, no hay ningún problema con eso. ¿sí? Pero hay que tener cuidado al momento de relacionarse de otra forma, hacerlo sentarse en la mesa a comer, mm. ¿sí? eh, dormir en la cama. Bueno, esto, de nuevo, si yo tengo que, que, que recomendar algo, lo ideal es que no, que no duerman en la cama. O sea, si ya duermen en la cama y no pasa nada, no hay conflicto, listo, se queda ahí, no hay problema. Pero hay que tener presente un montón de factores de cómo son ellos como especie, de cómo se comunican ellos como especie, sí, y tener presente que no es nuevo, nosotros somos seres humanos, nosotros nos manejamos y nos relacionamos con otros seres humanos de otra forma. Entonces entenderlos como especie y respetarlos como especie me parece la expresión de cariño más grande que uno puede tener por un animal, sí, porque eso es la realidad, respetarlos como especie y tratarlos como tal, no es que le vamos a hacer mal sino todo lo contrario, tal cual Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo y su paso por LV7 Radio Tucumán. Un placer, cuando me necesiten, acá estoy.